Proyecciones Buenas tardes buenas. Buenos días, buenas tardes Y si no nos vemos Buenas, buenas noches. noches Y hablando, ¿qué dijiste? Proyecciones Sí señora, bueno, acaba de decir Vamos a hablar de proyecciones A cuento de que Miriam dice Que le dijeron que eh, sale encorvada En estas <risa> filmaciones entonces dijo que se lo dijeron las observadoras Claro, y me dice, dice con muy buen tino, proyección. Claro. ¿Y de qué vamos a hablar? De proyección. Mm. nunca mejor comienzo Dios mío. Una cosa impresionante, qué sincronicidad, ¿Qué sincronicidad? Las veces sí, están unidas. unidas ¿Y los piojos? Los piojos también, Bien. porque no los vamos a descuertar Bueno, ¿qué es la proyección? Vamos a la vía, que hace rato que no la toco la vía Hoy tuve una clase con la lección que va desde el principio de año. Esta es la lección número 3, pero va por las 7. Y ahí Jesús habla de, de la sombra, del miedo y, bueno, de muchas cosas que, que nosotros lo hacemos con, con seriedad y con solemnidad y el Jesús de la vida es un Jesús divertido, eh, amoroso y que es una parte nuestra que este, ya se perdonó y que, bueno, entonces trabaja un poquito más fluido de lo que trabajamos o se pasa un poquito duras cuando hacemos un curso de milagros y habla de, eh, de algo que también lo hemos leído muchas veces de, mira, actualmente la, esta semana creo que fue no es a, sino a mí mismo a quien crucifico ¿sí? bueno, y ahí habla de la crucifixión y la crucifixión es cada vez que intentas amar eh, sos amor y te la pasas intentando amar a tu marido intentando amar a una amiga intentando amar a todas las relaciones especiales o sea no hablo de vos, hablo de que la persona que no expresa el amor que es se está crucificando. Es una buena metáfora, ¿no? Pero cada vez que intentás amar. Claro, porque la palabra intentar es como que estás negando que sos amor. Sí, si sos amor, lo único que tenés que ser. Cuando crees que tenés que hacerle el sacrificio de dar es que en realidad no estamos asumiendo que somos amor como tenemos todavía una parte que llama la sombra o ese, ese instante de miedo que a veces nos viene a nublar la vista y que nos hace ver eh, lado oscuro del lado oscuro de las cosas no vemos siempre el brillante esplendor de todo, el resplandor de todo, estamos a veces eh, aún estamos cada vez mejor, pero todavía, mirá <risa> qué lindo que <risa> <infusión> es, proyecciones estamos viendo a veces un mosquito no puede ser que haya un mosquito en invierno, en invierno, en agosto, ¿En agosto? ¿Cómo? 15 de agosto ¿cómo nah. 15 días en agosto ¿no? 15 días en agosto bueno, la cuestión entonces que estamos esforzándonos por hacer sí. buena letra porque buscamos la causa y por qué repetí esto y por ejemplo yo ahora estoy muy metida con la psicoterapia de un curso de milagros donde buscamos el error principal, o sea, vamos a la causa, que la infancia estamos en un, en un proceso, algunas personas, digo de, de buscar por qué repetimos lo que repetimos yo me encontré el otro día eh, recreando una parte de mi infancia y dándome cuenta por qué a veces no me permito tener toda la fluidez de, de dinero que me gustaría tener, porque la corto y para mí fue muy impresionante, porque buscando apareció la palabra capricho, que era lo que yo consideraba que mi mamá me daba, porque no me daba amor, me daba caprichos. mi mamá venía... Eso según tu percepción. Claro, claro no, si sí, no, pero es heavy, eh, muy heavy, claro, claro, según tu percepción este, ¿Y no es siempre nuestra percepción? Sí, pero no es que la gente sabe esto. Ah, No, no, y, y tampoco yo, tampoco yo recuerdo todo el tiempo cuando estoy contándome el cuentito otra vez Claro, como buena. estaba haciendo Miriam ahora, que se contaba el cuento de que yo lo que me parecía era que mi mamá como no me daba amor me daba capricho resulta que llega hasta la la vieja y dice, para loca, ¿sabes lo que me costaba a mí comprar comprar eh, un, un par de Exacto. entonces vos te creíste que, eh, ¿me entendés? o sea, eh, una vez recuerdo que una persona, un familiar mío este, me fui hasta la casa a llevarle regalo de cumpleaños y un familiar súper indirecto, que la verdad que yo soy la más buena del mundo que le, considero a todos y que le hago regalito a la gente, y que me acuerdo de los cumpleaños y que bueno... Así que a este tío político lejano voy y le llevo, yo por supuesto como siempre comprimida de, de tiempo pero dentro de lo que era ese día que era su cumpleaños me voy hasta la casa que no es a en la esquina antes de ir a trabajar, pasamos por la casa, queda el auto con baliza, bajo un minuto, voy, le llevo el regalo de cumpleaños, hola, cómo te van, qué decís, feliz cumpleaños y para qué viniste, para hacer visita de médico, la concha de tu hermano, hola, vine, vine, te traje un regalo, te compré un regalo, no era Swarovski por ahí, qué se sé. Claro. tampoco era por el regalo porque ni lo miró en ese momento cuando me reprochó, que yo me iba rápido también por otro lado entiendo que si vas a regalar algo a alguien y lo que necesita de vos es tiempo entonces fíjate a ver si realmente querés regalarle lo que el otro desea que es tu tiempo si no tenés, como en mi caso que yo creía no tener me parecía que dentro de todo recordarte, tío lejano político lejano recordarte, ir hasta allá, que lleva tiempo también, si te estoy entregando un tiempo de venía hasta acá verte, ver en ese momento que si necesitabas, si vos estabas muy resfriado seguro que yo después te iba a mandar a comprar un pura plus, ¿no? que las cosas, bueno eh, entonces, para tu mamá el reproche de yo cumplía tus caprichos, pero flaca ¿qué te pasó? Y gracias que te compraba los regalos que te compraba, porque además de ser una torranta, además de no, no darte tiempo, además de irme a, a curiar con el, el dueño de la que Claro, además podía no haberte comprado nada, querida. Entonces, digo, esa corrección inmediata de una percepción equivocada, de un juicio emitido. Hoy este, hice circular un, eh, algo que me llegó. Eh, a ver, María Carmen de Carlos Paz, a ver si lo tengo acá. Bueno, yo eh, puedo seguir diciéndolo sí, no? claro. que si no ves cómo has grabado en la manera de que te daba tu mamá, por ejemplo, en mi caso, caprichos, a pesar de que no fuera, o a pesar de que yo tengo que cambiar el juicio, entregarlo y mandarlo a la expiación pasa que después de grande el dinero se transforma, cualquiera que te dé o cualquiera que no lo tenga en un proveedor de caprichos claro. y casualmente y es un sustituto de cariño claro, en la vida de Miriam, la adulta yo tengo dinero para esto para lo otro, pero para los caprichos no porque no me los permito no o igual. sea, el juicio aquel lo que considerás capricho claro, pero que nada lo es aquel juicio sí hizo que yo en este momento mi manera de quererme por cara es Miriam con Miriam, hasta casi sí, como que tengo un límite, viajar por allá no porque es un capricho, cinco pares de zapatos no porque es un capricho, o sea, me limito y, y me, yo misma me creo la carencia, pero lo más importante es verlo, y yo no lo veía esta palabra capricho que salió en una psicoterapia mía, yo qué sé, no me lo había planteado nunca nunca había hablado de mi mamá como satisfaciendo mis caprichos que por otra parte muchas veces me lo dijo después recordando ese concepto que tenía mi mamá de que yo era una, una caprichosa y me lo dijo mi, mi ex marido cuando nos separamos que yo era una caprichosa o sea, fue una constante en la vida del personaje mío, la parte de los caprichos y claro, ahora cuando vos querés desandar la madeja de tu vida hoy y decir, pero ¿y por qué? si yo esto, esto y otro y hago y soy próspera y esto, a esto no accedo o al otro tampoco y hay un límite y fui a buscarlo y salió con esa palabra que estaba muy, muy metida esto viene a cuento que eh, la vamos llevando pero mientras que estamos viviendo estamos teniendo la oportunidad de la psicoterapia le llama dolor para mí no es dolor porque acostum, me acostumbré a decir bueno, yo, la verdad que como no me privé de muchas cosas en la vida tuve la suerte de, de tener de todo decir bueno, ¿qué te hace tener 50 paredes de zapato tener una mansión también había cuando hacemos no pidas una casa chiquita, pedí una casa grande había una limitación, ¿para mí que era una casa grande? Y yo no me daba cuenta por qué era la limitación, ¿no? Era, no era a nivel consciente, había un juicio ahí abajo de que más de lo necesario puede ser capricho. Y eso le puede ayudar a varias también. Y sí? Porque y ahora, si la, la generación aquella de, mi mamá nació en, en 1913, hasta una parte era... Pro, proveer eh, lo justo y lo otro eran caprichos ¿no? pienso que para muchas personas de aquella época esa idea del capricho, de la exigencia yo recuerdo sentarme y gritar porque yo no iba a ir a un cumpleaños, un sábado con lo que el zapato que había ido el anterior y, pero pataleaba mal yo creo que te conté que las tortas frutilla, de frutilla que era la que me gustaba a mí tenían que tener todas las frutillas entonces si había alguien no quería que me agarraran una frutilla y del pollo las dos patas eran para mí así que si quería alguien comer pata tenías que comprar otro pollo o sea, eso eran caprichos ¿no? fueron como catalogados como caprichos y los registré como caprichos y como culpa te de joder, ya llega un momento que entendiste, compartí todo este camino espiritual donde nada significa nada donde compartimos todo y no, no, sé, no está bien visto ¿sí? que yo me agarre egoístamente algo para mí y no te lo convide a vos y aprendimos desde, desde que estamos al lado tuyo a dar y dar lo que más nos gusta, no dar lo que menos nos gusta dar hasta que te duela, decía la madre Teresa de Calcuta bueno, todo eso tiene que ver con la historia del personaje Miriam y este, esta semana lo, lo vi en una psicoterapia bueno, ah. eh, nunca habrá un borrador para corregir el pasado pero siempre habrá un lápiz para escribir el futuro la gente puede decir, ah nunca habrá un borrador para corregir el pasado, no es real Laí Ribeiro lo dice en un Viajar libro que el leímos tiempo. hace 20 años nunca habrá un borrador para corregir el pasado, sí, por supuesto que sí sí se puede ir a corregir el pasado porque ese pasado este, se escribió con la visión distorsionada este, en base a un juicio emitido si yo corrijo hoy la visión y si no emito tal juicio se corrige el borrador automáticamente, el pasado se transforma este sí, pero lo que pasa... no, no, no se transforma, se transforma lo que vi, se transforma lo que creí en ese momento y se transforma mi recuerdo en relación a ese pasado, si en ese pasado yo creí que esa persona me empujó a me pasan la película otra vez y me doy cuenta que esa persona se cayó que pobrecito perdió el equilibrio y al perder el equilibrio no tuvo otro remedio más que ir para atrás y me empujó sin querer, y que cambia la historia de mi sentimiento con el otro. Y si cambia mi historia de mi sentimiento con el otro, de aquí para atrás, de aquí para adelante, de aquí para los costados y la onda expansiva, y todo cambia. Así que es muy importante revisar la percepción y el concepto que yo creía haber tenido de. Sí, claro, viste, porque mi viejo de qué? Mi viejo lo arreglaba todo con que no. Este, ¿es eso cierto cariño? ¿estás segura de que tu hijo lo arreglaba todo con sí, claro? no, porque para él, viste, ¿sabes qué? A él no le costaba nada tampoco, pará además, este, lo digo desde un lugar donde mucha gente piensa y sí, total a ella no le cuesta nada, yo podría no regalarte nada nunca jamás en mi vida no tengo por qué regalarle algo a alguien, ¿no? entonces yo tengo 150 millones de alumnas, algunas de las 150 millones les hago un regalito, el día del amigo con él. una pavadita más otra pavadita más otra pavadita son 14 mil pesos, en total, la pavadita y la que recibe la pavadita es, ¿Esto me regala? sí mi amor <risa> sí mi amor y podría no regalar absolutamente nada este digo que uno tiene un concepto de las cosas, seguro que alguien Escuché acá saltar en mi cocina una vez a una chica, que yo le dije, no, no, dejá, no me des vuelto y el vuelto eran 50 pesos y saltaba, no, no, no, no quiero dar nombre, saltaba ¿Qué le parecía bien? Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué alegría? No, gracias, saltó por 50 pesos y yo pensé por 50 pesos y ella me explicaba, es el acto el acto de recibir, el acto de que usted me regale, el acto de que yo no pensaba que por hacerle por hacer el mandado le, le traje champiñón y me dijo quédate con el vuelto, no, yo no esperaba recibir dinero a cambio de. Bueno, todo el significado que le dio. wow es este y, fue, y para otra puede ser hasta ofensivo quédate con el vuelto. ¿Pero qué te creíste quédate con el vuelto? Es, es sellar la, la alegría y eso es una manera de. ¿Pero qué te parece? el universo que está filmando, sonríe sí. sí. Este, ya que dijiste no sé si todavía tenés eh, Johnny, el, el borrar surcos de internet para poderlo ofrecer eh, sí, no, no, no, no. lo tenés? Sí. Sí. ¿Sí? bueno, le ofrecemos entonces a todas ya de este libro que nombró Silvia viajar en el tiempo de la Ribeiro Bien. da una manera eh, hacer un ejercicio que Johnny tiene para que lo pongas en la computadora, moviéndolos las pupilas de los ojos, te pones la mano acá y la mano acá, y vas al recuerdo que querés borrar, eso que fue fuerte, que todavía aún te cierra la garganta o te anuda el estómago cuando lo recordás, y haciendo ese ejercicio y moviendo las pupilas en una secuencia que por eso tenés que comprar el, lo que hace Johnny, porque son 21 veces, ¿no? O sea, tenés que hacer así para variar, 21 veces, 21, 21 días meses, y 21 veces el 8 invertido vas de un punto al otro, del otro al otro del otro al otro, que el 8 invertido era el, el que curaba Jesús, el 8 del infinito así que la cinta de Moebius la cinta de Moebius así que ya sabes se llama el método de borrar suscos para pedirle a Johnny ese... Es un programita de computadora, no me salía para... Voy a buscar la cinta de muebles, así ya la pasamos aquí. Bueno, proyección. Para cuando nosotros decimos, ¿qué es la proyección? La proyección tiene lugar cuando primero hay una negación dentro de uno y para negar lo que uno, lo que no quiere ver de uno, lo proyecta afuera. Esa es la proyección. Tal cual como si fuera una proyección de una película. Ponemos la cinta y la ponemos en la pantalla ¿sí? nosotros usamos la compumente y proyectamos lo que negamos que tenemos nosotros o que esa idea la tenemos nosotros o que primero nosotros lo pensamos y lo ponemos afuera cuando hablamos de proyección que es uno de los procesos el otro es extensión que es cuando estamos desde acá desde el plexo y los grandes rayos muy lindo. Él lo mandó, ¿eh? Cinta de muebles. Con eso. Ese era el dibujito que estaba haciendo Jesús según la película, según la historia, según el cuentito, con un este palito en la arena hacia la cinta de muebles. El enigmático objeto con un solo lado. mándamelo a mí ahora, ¿eh? que yo después lo mando sí. con el video Dale, perfecto. Ah. Bueno, eh, decía entonces que la proyección primero niega lo que uno tiene, lo que uno quiere verlo afuera. Y en general, cuando proyectamos, estamos viendo algo que no es bueno. No, no proyectamos cosas maravillosas. Cuando estamos viendo que el otro es cariñoso, amoroso, que qué bien vestida está algo que queremos elogiar de otra persona eso es extender amor eso es un acto amoroso y ahí deberíamos estar hay una consigna de, de ver lo bello esforzarte por ver lo bello y solo lo bello que si querés estar en cualquier lado está la belleza eh, puedo ver belleza aunque no sea bonito cada día y dejar que se... brotar mi vida de la presencia de Dios sí, esto dice Silvia en su bienvenida y el soñador de la montaña ¿no? mm. bueno, este tema de ver belleza es extender extender el amor que sos a nosotros no nos sale y para curarnos y para ver proyectamos cuando estamos haciendo nuestro trabajo ya eh, no proyectamos alegremente sino que nos, nos estamos dando cuenta una te corrige o te corrige el otro o te Corregimos mismo, decir lo que estoy viendo ahí no, no está. Uh -huh. El otro día decía una persona y me encantó sí. esta manera que cuando ve algo de alboroto ahí afuera dice: Uy, cómo tengo mi mente. Sí. Está bueno, ¿no? Ah. Tomar conciencia de que si lo que estás viendo ahí es mucho ruido, mucho barullo afuera, ah. en vez de proyectar y juzgar, están todos locos, mira esto cómo se pelea no entonces se agarra ah, la cabeza y ¡Qué quilombo y dice, que tengo en la cabeza! ¡Qué quilombo que tengo en la cabeza! Eso es llevar al único lugar posible en donde podés corregir que es en tu mente Bueno, así que vamos a hacer este gesto ¿sí? cuando eh, estamos ahí viendo algo en que, que no vemos el sol, porque el sol siempre está pero a veces no lo vemos Este, nos agarramos la cabecita y decimos ¿Cómo tengo la cabeza? Bueno. Para que nosotros podamos proyectar, mira, tenemos que tener dos premisas, o sea, dos ideas anteriores a la proyección. Una es que damos por hecho que existe el mal, en mí o en el otro, pero lo doy por hecho. O sea, no estamos viendo el brillo, ni estoy viendo la belleza, ni todo claro. esto que estoy hablando. Damos por sentado que existe el mal. Y después... La otra premisa, que no nos gusta nada, porque estamos dejando que se, se inunde nuestra vida de la presencia de Dios, estamos negando la realidad de Dios. Estamos diciendo que el otro no, no, está, no es un hermano, no es, el Padre nuestro ahí queda sin efecto, es el Padre mío, el del otro no, y está bueno darse cuenta que estamos eh, trabajando en nuestra mente con nuestras eh, oraciones y con nuestras meditaciones y con nuestros ejercicios, ver una realidad en donde está impregnada toda la presencia de Dios, y con la proyección hacemos que esa realidad no exista. Entonces, eh, hay como una idea de cómo romper ese patrón, el, el, el de la este, proyección. Es, es un patrón, es como costumbre. Yo ahora estoy estudiando esto, lo hablé ayer, y cuando me senté acá dije, me dijeron, sí si me lo dijeron me lo hice decir es porque está en mi mente alguna vez me debo ver agachada tengo que ver siempre eh, el tema de mi postura me molesta ver a las personas que están agachadas porque sé todo lo que implica de actitud frente a la vida eh, o sea, tiene muchísimo más que ver que solamente que estés así ¿no? o que estamos mirando un celular sino tiene que ver con tu actitud frente a lo que estás haciendo, a lo que estás pasando y no da lo mismo ser así que estar así entonces no me gusta eso y el otro día me lo hice observar ¿por qué? porque está en mi mente porque no, no me gustan las personas que están encorvadas y muchas veces le digo enderezate, enderezate a, a las qué otras rame. personas y obviamente el, el tema a veces me encorvo yo ¿Cómo rompo el patrón? Eh, la primera manera de, de romper cualquier patrón es el compromiso Comprometerme a observarme O sea, ya ahora, con haber... Eh, estuve trabajando con el tema de la proyección Estuve hablando de proyección Estuve leyendo de proyección Vengo, me siento y no observo la proyección O sea, falta de compromiso de aplicar lo que vengo estudiando claro. y esto, como es común entre los hombres ¿sí? tenemos muchas, muchos síntomas en nuestra vida de que no aplicamos lo que sabemos ¿por qué? y esto lo escuchaba el otro día hay tanta información tenemos tanto, tanto para hacer dulce cantidad de cosas que con una sola cosa que ponemos en práctica cambia la vida pero escuchamos y decimos qué lindo como decís vos recién leíste algo sí es muy lindo, vos no, lindo. Paso, que es muy lindo sí hay pero eh, antes de pasar a otra cosa detenete y fíjate a ver si lo aplicás, yo en esto de la proyección y sobre todo cuando ella me observa algo a mí ting ¿sí? eh, vos decías que teníamos que las cosas que nos decís, decís tener la voz de Silvia Freire para cuando no está Silvia Freire. Claro. Y tenemos un catálogo, que antes no lo veíamos, pero ahora sabemos. Hay muchas cosas que nosotros, yo por lo menos aprendí de vos porque no tenía esa mirada. ¿sí? Y entonces la aprendemos, que aparte es a tiempo completo. No es. Este, la maestra no es un ratito en clase. Es todo el tiempo cuando estás con ella te está enseñando algo, te está observando algo entonces es poner en práctica lo que leímos poner en práctica lo que aprendiste y, y bueno, para vos que estás ahí que no estás todo el día con ella que no tenés la posibilidad que tenemos nosotros de estar más tiempo eh, sé la voz de Silvia Freire tenerla en tu cabeza y por ejemplo esta, la de observarte y ver qué patrón tenés de proyectar afuera eso que está en vos para poder ir rompiendo. El primer paso es comprometerse, a verse, observarse. También te das cuenta, escuchando las palabras que decís, que es algo que no hacemos, en un tiempo nosotros nos grabábamos, ahora aquellos métodos que usábamos al principio quedaron medio en desuso, no nos grabamos más. Eh, nos grabamos cuando hacemos el en recapitulación, hacemos un, un audio y después lo escuchamos. ¿sí? Yo lo escucho y te fijás a ver qué dijiste, qué no dijiste. Pero escucharse las palabras está bueno para ver cuál es también el patrón que estás proyectando. Sentir las emociones, no dar por hecho. Sí, ah, sí, me, me dolió acá. Sí, me, me apretó el pecho no, algo pasa ahí de lo que estás proyectando sentir la emoción lo, muy, lo más importante es observar cómo reaccionás cuando el otro te dice, cuando el otro te corrige cuando el otro se enoja, cuando el otro se va cuando no te llama, cuando te llama o sea, observa tus reacciones esa es una manera de romper los patrones reactivos los patrones de proyección porque te observás reaccionando, y cuanto más lo pasás por alto, la observación, tomás, tomás nota, y no te enojás, no te avergonzás. No te enojás, que es no la consecuencia del juicio. No te justificas La consecuencia del juicio. Sí. Eh, Todo eso es consecuencia del juicio. Lo más importante es no justificarse cuando uno comete un error. Es el primer paso para borrar eso como error avergonzarse y volverlo a repetir inmediatamente bueno, después pedir una unión al Espíritu Santo después que te diste cuenta que estás proyectando algo pedí unirte al Espíritu Santo ¿qué es el Espíritu Santo? es el mediador entre la parte recta de nuestra mente el puente ¿sí? entre la mente errada, que le llamamos ego, la, la mente con la cual estamos identificados que cree ser un cuerpo, que cree ser Miriam Inari, o como te llames esa es la mente que tiene un, puede hacer un pedido a la otra mente ese pedido es, por favor, quiero ver esto de otra manera y cuando vos haces ese pedido, se produce por ahí, por el puente una idea mejor acerca de la que estás teniendo en ese momento que estás proyectando desde ahí contemplás y entonces empezás a ver inocencia donde antes estaba viendo que, que era un sí ¿si? y empezás a ver que no, no era un AQ2. no era así ¿cómo vamos Johnny con el tiempo? como quiera pues bueno eh, igual después voy a Pero pasar lo hoy me parece que hemos caído en ese surco varias veces acerca del juicio si pudiéramos no juzgar nada de lo que ocurre eh, ninguna de las tantas consecuencias aquí mencionadas en esta reunión de hoy este, estarían de manifiesto no se manifestaría ninguna consecuencia de nada ni, ni, ni, ni, emociones, ni enojo, ni bronca, ni ira, ni rencor, ni... ni, ni nada que se te ocurra este, si pudiéramos eh, evitar el juicio, así que gran verdad, primeras páginas de la Biblia donde te dicen todo, ¿eh? cualquier cosa, lo que quieras, menos el árbol del juicio, menos eso así que podemos comer la torta de chocolate pero juicio. No. no, el tema juición. es comer la torta de chocolate y decir esto me engorda. mi mm. ¡Ah! amor bueno, vamos Buen vamos chau chau